Hola a todos y todas, eh, primero antes de empezar el video les quiero decir a cualquiera que esté viendo este video muchas gracias Realmente agradezco que lo veas, ojalá te guste, ojalá te sirva y te motive muchísimo Bueno, eh, lo que les voy a mostrar en el video de hoy es cómo hacer una foto súper simple que lleva tiempo pero que queda buenísima Tienen que tener dos cosas, una es papel aluminio eh, Probablemente lo tengan en casa, en la cocina, es caro, entonces la idea es usarlo con cuidado para que no se rompa y poder reutilizarlo. Y lo segundo que necesitamos es tener una pared libre, o sea que no tenga ningún mueble, no tenga ventana, no tenga cortina, no tenga una foto pegada, un cuadro, nada. También me olvide, vamos a necesitar eh, cintas. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer como una pared de papel aluminio, entonces vamos a pegar papel aluminio en la pared... Y un poco sobre el piso para que cuando saquemos la foto también sea en el piso y quede como que todo está lleno de papel aluminio. Eh, antes de empezar a pegar el papel aluminio hay que más o menos calcular que como en la foto vamos a estar parados, acabamos un poco agachados, lo que sea, pero tiene que más o menos llegar hasta nuestra cabeza y un poco más. Una mini marquita para que no se vea. ya arrancamos. Terminé, creo. Voy a ver de sacar una foto eh, con este tamaño, de piso hice poco, eh, y nada, vamos a ver qué onda si con este tamaño me sirve. Me qué con las calzas que está usando y me puse una campera que me gusta arriba, me puse un poco de brechas en los ojos, rimel, pintalabios y bueno, vamos a sacar las fotos. Bueno, voy a tener que hacerlo de nuevo porque me toca que hacerlo más largo de ancho más largo de alto y más largo de eh, largo de piso también, así que vamos a seguir. Bueno, ahí lo arreglé, le agregué una fila más, eh, bueno vamos a ver si ahí funciona sacar fotos. Like this. Bueno, esto es todo por hoy Ojalá les haya gustado Ojalá les den ganas de probarlo en su casa Y los motive a hacer esta foto Y mil más Y nada, si te gustó y tenés ganas Dale like, suscríbete Y bueno, nos vemos